Ya sabéis, como siempre os digo, podéis cortarme, podéis preguntar cualquier cosa. Esta es una charla que sí que yo hago en plan monólogo, entre comillas, porque que si no es un poco caos, pero me podéis preguntar cualquier cosa en cualquier momento. ¿vale? Si sale alguna duda de lo que estemos hablando, pues eh, preguntadla. No os quedéis ahí, que para eso está. Esta, esta charla está hecha para vosotros. Este domingo, concretamente, lo reservo para los buscadores. Y a partir de ahí, si sí, os pregunto antes los temas de que queréis que hablemos y entonces eh, lo, los explico y al final siempre voy diciendo, vale, si hay alguna pregunta sobre este tema y, en, y al final de todo, pues me podéis preguntar cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. No hay problema por eso. ¿vale? Bueno, vamos a ver, porque hoy me han preguntado varias, unas cuantas cosas que creo que pueden ser interesantes para todas, para sí. todas y todos, ¿no? Creo que se, llama así, se dice así, ¿no? Políticamente correcto, todos. ya <ríe> bueno, sabéis que yo me río de eso, porque estas historias no, no tienen nada que ver con el esoterismo. Vale, desde el momento, ya sabéis que es el momento en que todos tenemos al sol y la luna dentro, por lo tanto, la parte masculina y la parte femenina, o sea, que no existe. Uh, un hombre puro ni una mujer pura, en el sentido de única y exclusivamente. A partir de ahí, todo lo demás son ganas de marear la perdiz. vale Bueno, vamos a ver. Entonces, la idea de contestar las preguntas, empezamos por una que de hecho la primera y la segunda van unidas, las, las digo las dos, preguntas que me han hecho, y uh, las intentaré contestar a, a la vez, en realidad. La primera pregunta es, ¿cómo sanar los celos? Anda, que ya. Eh, menuda preguntita. Y la segunda, ¿cómo gestionar las emociones? No es lo mismo, evidentemente. Son dos cosas diferentes, pero en el fondo son emociones. Tanto los celos como las otras emociones de las que me hablan en la segunda pregunta. Por lo tanto, intentaré dar una visión sobre esto desde el punto de vista esotérica y, y aviso que va por ahí desde el punto de vista más elevado que puedo dar yo el esotérico el espiritual dile el nombre que le quieras dar vale porque hay respuestas para diferentes niveles ¿Mm? y el nivel más básico el nivel digamos mundano normal el nivel que hay hoy día psicológico, me preguntáis a un psicólogo, a un coach, etcétera Yo no os voy a dar esas respuestas que podréis buscar y evidentemente os pueden servir, pero se quedan cortas, ¿vale? Desde el punto de vista de las personas que están en el crecimiento personal y con miras, si no están ya adentro, pero como mínimo con miras al crecimiento espiritual. Fijaos que siempre lo separo, ¿eh? el personal crecimiento personal del crecimiento espiritual. Y para mí serían como tres etapas. El camino normal, el que sigue toda la gente normalmente, el camino espiritual, perdón, de crecimiento personal, en el cual seguimos siendo egoístas, pero nos centramos en nosotros para mejorar, cosa que no hace el camino normal. Aquí empezamos a mejorar y por lo tanto, eh, sí, es motivación egoísta, todavía no tiene nada de espiritual necesariamente, pero ya es mejorando, ya es un paso adelante en la evolución. Y luego está el camino espiritual en el cual ya sabéis que, aunque tenemos que seguir mejorando nosotros, la motivación no tiene que ser ni es para estar bien yo, sino para poder ayudar mejor a mejorar la humanidad, a avanzar la humanidad. O sea, el motivo ya se traslada hacia la humanidad en su conjunto y no hacia nosotros. Vale. A partir de ahí, entonces, yo hablaré desde este punto de vista. ¿Por qué? desde este último punto de vista a ver ¿cómo sanar los celos? es que desde el punto de vista del segundo camino, el primero o el segundo camino sobre todo el segundo, el crecimiento personal hay como trucos, técnicas que teóricamente te ayudan a salir de una etapa de celos ¿vale? emocionalmente es que desde el punto de vista evolutivo o, o espiritual, mmm, no hay ningún truco, no existen maneras fáciles de salir de un problema así, ni, de, mmm, ni que te ayuden en realidad, porque en el esoterismo se te dice, tienes que pasar de las emociones a la mente y usar la mente para controlar las emociones. No hay truco posible, ninguno, ni una infusión, ni un coach, ni, ni nada. Tienes que ser tú que te arremangues y digas, vale, pues yo voy a usar mi voluntad para analizar los sentimientos y controlarlos. Cuando hay sentimiento de, celo a la que no, de celos, a la que lo analizas, te das cuenta de que tiene que ver ahí una serie de emociones que no son los celos. Precisamente, los celos es el resultado de. Y ese resultado, el primero es de miedo a la pérdida. Como tengo miedo a que me dejen, a que me abandonen, a, te, a que me quede solo, etc., pues intento poseer la persona objeto de mis celos. ¿vale? Tengo miedo, es puro miedo, es eso lo que hay que tratar, no los celos. Cuanto más piensas en los celos y cuanto más luchas contra los celos, en realidad le das más importancia. Y con lo cual le das más energía, coge más fuerza todavía, olvídate de los celos. Pregúntate por qué tienes miedo y una vez te das cuenta de que esa es la razón, de alguna manera cada uno tendrá su propio su propio razonamiento, digamos, que le lleva a tener miedo, ¿vale? Porque lo viviste de pequeño, porque lo traes de otra vida, yo qué sé, porque lo has vivido varias veces, da igual el por qué, ¿vale? Porque me siento poco, porque no llego a... Todo eso no deja de ser, fíjate, que estás autocentrado. Estás mirando tu ombligo. Yo tengo miedo que me dejen a mí eso es autocentrado eso es egoísmo y eso no tiene nada que ver ya con el camino espiritual eso ya deberías haberlo dejado de lado que todavía no lo has hecho vale de acuerdo no te fustigues no te castigues no te sientas mal lo he dicho muchas veces no sirve de nada sentirse mal <risa> yo no he llegado a esa etapa todavía a, esa, a ese nivel en el que puedo controlar eso vale de acuerdo tengo que intentar arreglarlo pero no sentirme mal porque eso no sirve de nada vale yo tengo que hacer un análisis y que me quede claro a mí cómo me siento, por qué, de dónde viene, etcétera. Todo eso se hace con la mente, no escuchando tus emociones, no escuchando que, que siento celos, no fijándote en ese detalle, sino el por qué. Y casi ya digo, el, el, el, que yo sepa, no sé si hay algún caso en que no, pero en el 99,9% de los casos es miedo a abandono a soledad a no a no tener lo que uno quiere etcétera y eso ya implica varios errores el primero es el no confiar en tu alma el segundo no confiar en el universo el tercero no confiar en ti mismo yo qué sé hay un montón de falta de confianza ahí hacia otras historias y que te autojustificas diciendo que es que claro que no confío porque me ha ido mal muchas veces y eso no es cierto si lo miraras de verdad, te darías cuenta de que hay momentos en que has fallado, que no te has sabido ayudar, ¿vale? Pero hay otros en los que sí, pero que de, no, de los que no te acuerdas o que les quitas importancia. Si tú eres, si lo analizas bien fríamente en toda tu vida, en el conjunto de tu vida, podrás darte cuenta de que capacidades para salir de cualquier historia emocional las tienes. A veces has salido, otras veces no, y has caído en la trampa de ir dándole vueltas. Vale, pues. Es que me cuesta expresarlo un poco porque suena a decimonónico, algo muy antiguo, que era que te decían antes, tienes que usar tu voluntad para controlarte. Y actualmente se ha puesto de moda el... algo que me, a mí me ha gustado siempre mucho, que es el, no, no hay que sufrir, no hay que castigarse, no hay que luchar, que todo está bien, todas las opiniones son buenas, todo... Algo así, como lo que llaman ahora el buenismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso de tener que luchar uno contra sí, contra sí mismo es una manera de decir, pero bueno, para que nos entendamos, para usar tu voluntad y fortalecer tu carácter, eso suena a, a 1800. Y no, en esoterismo se te dice siempre, y es así, que el carácter lo formas tú, y eso significa usar tu voluntad para construir unos hábitos. Y esos hábitos tienen que estar alineados pues con el camino que estás siguiendo. Y no hay otro remedio que repetirlo una y otra vez hasta que lo consigues. Crear hábitos con tu voluntad. La mente y la voluntad unidas crean hábitos que apagan los hábitos negativos. Un hábito positivo puede al mm, desa hacer desaparecer un hábito negativo, pero hay que crear ese hábito negativo, positivo, y no es, ay, a ver si hay un truco, me tomo una pastilla, o me tomo una meditación, o me tomo algo, o alguien viene, me acaricia la espalda y me dice, venga, que tú puedes, o voy a un curso de esos de empoderamiento, y me sa no sirve de nada todo eso, realmente, esotéricamente no. A nivel de crecimiento personal, sí, ¿vale? Por eso va bien para según quién. Pero es una etapa antes de entrar en el camino espiritual. En el camino espiritual ya no hay apoyos. Tienes que, de hecho, te estás preparando, como le diríamos, pues para... estás haciendo como un máster No, ¿cómo se llama eso? En la universidad, te, cuando apruebas y has terminado la carrera, entre comillas, tienes que hacer un trabajo... Una tesina, no me, no me sale ahora. para sacar Ah, sí, el doctorado, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, pues tienes que sacar el doctorado. En el camino espiritual no sirve que saques un 5 raspado y ya he aprobado. No, eso te sirve en el camino de crecimiento personal. En el camino de crecimiento espiritual tienes que sacar un 10 y luego doctorarte. A eso se le llama maestría. Y la maestría la consigue uno mismo con su esfuerzo. No buscando que otros le hagan ese esfuerzo o que otros le den trucos para solucionar ese esfuerzo. Entonces, mmm, no hay ningún truco para solucionar eso. Me lo han pedido muchas veces en astrología, cuando interpreto una carta. Y siempre tengo que decir lo mismo. Oh, es que tienes ahí una cuadratura con... yo qué sé, es luna, ¿no? Y tengo un problema entre el padre y yo. ¿Y cómo lo puedo solucionar? Pues coño, perdonando. Uy, perdón. <risa> hay que perdonar a tu padre. ¿Por qué? Porque tienes el problema dentro de ti. O oh, ya, pero es que es muy difícil. Vale. Y. O oh, es que es muy difícil. Vale. Sí. ¿Y qué que sea difícil? Quiero que entendáis eso. Que sale difícil algo. Vale. De acuerdo. Le ponemos la etiqueta difícil. Ya está. Si así estás más contento, pues vale. Es difícil. Y hay que hacerlo igual. Y tienes que encontrar tu propio camino. Ese es el truco. Encontrar tu propio camino. Yo, ni, ni yo, ni ningún maestro, ningún nadie, te puede decir cómo hacerlo tú. Porque cada persona es ligeramente, a veces muy diferente, a veces ligeramente diferente, pero todos somos diferentes. Y mi manera de solucionar mis problemas emocionales, y ir, ir avanzando, puede servir de muy poco a todos los demás. Puedo servir como ejemplo de que se puede hacer. Si yo, con lo gili, eh, bueno, eso, con lo tonto que era, con lo egoísta, autocentrado, etcétera, etcétera, y fijaos que nunca me he escondido decir lo que de joven, vamos, espiritualmente, pues no estaba a la altura muy alta, ¿vale? Si yo he podido, vosotros podéis, pero no, eso no significa ni que tardéis lo mismo, podéis tardar menos o tardar más, ni que tengáis que seguir mi, seguir mi camino, mi manera de hacerlo, a alguno que se parecerá a mí, por ejemplo, pues puede que lo haga de manera parecida a mí vale es posible pero cada uno de vosotros tiene que determinar cómo tiene que encontrar el camino haciéndolo él o ella vale sí que deberíais poneros como ejemplo tener claro los celos por ejemplo ya que estábamos hablando de eso pues es lo ves tienes claro que es algo negativo porque claro mmm, se nos ha dicho que es malo que es negativo que causa problemas pero también se nos ha dicho, y mucha gente se lo cree, que tener celos es una demostración de amor. Es una estupidez como una casa esa. Pero mmm, lo he oído muchas veces. Como quitándole un poco de hierro porque al menos significa que lo quieres mucho. No. Lo quieres muy atado. Eso sí. O sea, lo quieres poseer, que es diferente. Pero eso no es amar. Querer sí. Vale. Aceptamos la palabra. Lo quiero mucho. La quiero mucho. Sí. Pero querer no es amar. ¿Vale? Querer es posesivo, amar no. Vale, pues una vez ya tienes claro que esto no te conviene, lo consideras negativo, sabes que no te conviene, primero de todo, perdónate, tú mismo dite, perdona, me perdono por ser tan idiota, por no haber llegado a corregir eso. Vale, perdónate y decide, a partir de ahora, yo quiero salir de ahí, yo quiero sacar lo positivo, no lo negativo. Entonces, no lucho contra lo negativo. Cuando vienen los celos, casi siempre es un pensamiento asociado a una emoción y que luego se van mordiendo la cola el uno al otro. Vale, Cuando viene eso, busco centrar mi atención en algo importante para mí que realmente me pueda interesar. Hay gente que dice, tienes que distraerte de esos pensamientos. Vale, sí, pero tal como se dice distraerse, pues me voy a ver una peli que más de una vez no sirve porque no tiene la motivación igual de fuerte que esos celos. Tienes que buscar una emoción positiva en ti que sea para ti igual de atractiva positivamente hacia algo. Yo qué sé. Es que claro, depende de los que seáis de sexto rayo. Ahí ayuda mucho el ser de sexto rayo. Podéis tener una devoción a un Dios, a una religión. Al esoterismo, al alma, da igual. Una devoción a algo que es suficientemente intensa como para, vale, de acuerdo, tengo este sentimiento, pues me voy a meditar o me voy a eso porque es lo que quiero. Los que no tenemos el sexto rayo nos cuesta un poco más porque no tenemos esa fuerza tan fuerte que tiene el sexto rayo de devoción y que nos reencamina hacia otra cosa muy fácilmente. O relativamente fácilmente, ya lo sabéis, de los que me escucháis, si hay alguien de sexto rayo, pues en este sentido concreto, felicidades, lo tenéis un poquitín más fácil, y digo un poquitín, ¿vale? Tampoco que sea súper fácil, ¿eh? Pero los demás tenemos que encontrar nuestro propio camino, nuestra manera, ahí te puede ayudar el, el, el rayo, el rayo de la copa, ¿vale? De la, o sea, el rayo de la personalidad. Porque ese es el que tienes que trabajar para ir saliendo de cualquier problema y uno de ellos es ese. Sobre todo hay que equilibrar el rayo de las emociones, sea el que sea el que tengas ahí. Hay que equilibrarlo. ¿Cómo? Haciendo lo que sea un subrayo de la mente. Y el de la mente, un subrayo de la personalidad. Por lo tanto, céntrate en el rayo de la personalidad. Busca de ahí, de esas cualidades positivas. Mira, ya, ya te estoy dando un truco sin darme cuenta. <risa> Decía que no hay truco. Truco, truco no hay, pero vamos, eh, si te puede orientar eso. Busca el rayo de la personalidad y de esas energías, estúdialo bien para ver, encontrar qué te gusta de ahí. Porque seguro que hay algo que te encanta de esa energía. Pues brum, céntrate ahí. Cada vez que hay alguna historia que tengas que corregir de tu o consideres que quieras corregir de tus emociones, céntrate ahí. Céntrate en eso que te gusta tanto del segundo rayo. Por ejemplo, en mi caso es el segundo rayo, es dicho el segundo rayo, perdón, el rayo de la personalidad. En mi caso es el segundo, sí. Y tiene que ver con el amor y la sabiduría, ¿verdad? Para mí salir de mis complejos emocionales representaba estudiar esoterismo. Porque el aprender sabiduría a mí me llenaba tanto que solo empezar a estudiar ese, ese tema uh, desde el punto de vista esotérico es que lo demás se me desdibujaba y rápidamente aprendía con <risas> rápidamente es un decir a controlar las emociones negativas, desde el, el, el deseo de posesión, los celos, al deseo económico de, de tener dinero, muchas cosas que yo, o el ego, ¿no? El necesitar que te digan, no, qué guapo eres, cuánto sabes, etc. Curiosamente, ahora que me importa tres pimientos que me lo digan, ahora me lo dicen más que cuando me interesaba mucho que me lo dijeran. Vale, pues ahí, en mi caso era ese. Pero si hay alguien aquí de copa de segundo rayo, quizás no va por ahí, por su, en su historia, no sé. Recordad que el segundo rayo tiene también la parte de sanación, ¿no? de querer ayudar a los demás. Entonces quizás va por ese lado. Yo qué sé. Busca del rayo de tu copa, de personalidad, cuál es el que te, te interesa. Motívate con eso. Es el único truquillo que podría darte y es busca algo más elevado, que sea fuerte. Potencialo para que sea más fuerte todavía con tu devoción, aunque no seas de sexto rayo, tu devoción hacia ese lado, todo mmm, esto es lo que yo quiero en mi vida y podrás gestionar cualquier emoción. Por eso he dicho que se podrían unir las dos preguntas, porque realmente cómo gestionar las emociones. La única solución es con la mente de entrada, por lo tanto, eso de con una, para una emoción, ponte otra emoción, o sea, tienes dolor de cabeza, date un martillazo en el pie, no sirve, ¿vale? Porque si sí te distrae, pero lo que hace es añadir otro dolor. Entonces, si tienes unos, una emoción que te causa problemas, buscarte otra emoción igual o más intensa, aunque sea positiva, ¿eh? no te va a ayudar porque entonces vas a tener dos emociones en danza, no. Tienes que controlar las emociones a través de la mente. Oh, el ideal sería controlarlo a través de la, del alma, pero como no podemos saltarnos etapas, si tienes problemas emocionales casi siempre es porque todavía no tienes la mente suficientemente desarrollada para controlar las emociones. Usa la mente, razona, analiza, discrimina y una vez decides, vale, pues si puedes encima controlar con... O sea, llamar al alma, vale, pues bien, perfecto. De hecho, es lo que yo ahora, ahora uso, ¿no? De hecho, ya no, no busco algo que me ayude, pero sí que me, me sirvió en mi primera parte del camino, eh, eso que os decía, de buscar algo, y lo hacía con la mente, algo del rayo de la, men, del, de la personalidad que me ayudara a integrar y mejorar todo lo otro, ¿vale? Pero... Nada de todo esto que os estoy diciendo, que no deja de ser una ayuda correcta, ¿vale? Pero nada de todo eso te lo va a facilitar, ¿eh? Ya os aviso, es difícil. Claro, somos seres humanos que han estado mucho tiempo encallados, dando vueltas en las emociones. De ahí que tuviera que pasar la época Atlante, en donde las emociones, agua, elemental agua, nos inundaron, ¿Mm? y destruimos toda una civilización. Nosotros sí, los seres humanos que hay ahora, venimos de los Atlantes, evidentemente, e encarnaciones, pues precisamente porque potenciamos muchísimo las emociones, nos desbordaron. Y ahora estamos trabajando la mente, pero aún así las emociones es lo más fuerte que tiene la humanidad. Por eso cuesta para todo el mundo, incluso los que estamos en el camino del crecimiento espiritual, bueno, pues tenemos esas rémoras que vienen de diferentes uh, encarnaciones antiguas. O sea, difícil lo tenemos todos, que quede muy claro. No tiene nada de fácil, pero es viable, es factible si hacéis eso, os centráis y lo demás, que digan misa, no hagáis caso de, lo que, de los que os vayan diciendo cosas. Lo digo porque, insisto, habrá, bueno, cientos de truquillos que son pues, para los pardillos, para la gente que todavía no está en este camino, y se les puede permitir que pues, trabajen todavía con las emociones. Pero vosotros ya no, tenéis que trabajar con el alma realmente, si no, no estaríais aquí escuchándome. Ya sé que esto, al ponerlo luego en YouTube, habrá muchísimas más personas, aparte de vosotros los buscadores, que como ya nos conocemos bastante, pues más o menos estamos en el... Todos bastante alineados, ¿no? Parecidos, entre comillas. Vale. Pero dentro de todos los que van a llegar a este vídeo, recordad que nunca hay casualidades, ¿no? No sé. Se... Alguien dice, ¿ves que he encontrado tu vídeo por casualidad? Bien, sí, vale. <risa> las casualidades, ¿vale? No existen las casualidades. Si tú eres uno de esos que me has encontrado por casualidad y estás viendo este vídeo ahora, que sepas que todo lo que he dicho vale también para ti. Si no, no me habrías encontrado. O puede ser. Has apagado el vídeo hace poco, ya no me estás escuchando, porque estás hasta el moño de sentir esas tonterías para ti. Y lógicamente, sí, entonces es verdad que no te conviene a ti. <ríe> Pero vamos, no me estarías escuchando. Vale, según, según esto, antes de, de seguir con la tercera pregunta, ¿alguien de vosotros quiere comentar o preguntar algo? Joseph, buenas tardes. Una consulta. Eh, acá en lo que comentas de, de trabajar con, con la mente para forjar la voluntad, sí. para generar hábitos positivos, este, acá como parte de trabajar la mente, ¿podría entrar lo que son las técnicas mentales? Las técnicas del control mental. Ajá, vale. Um, no. No. Y que conste que es no un poco así, porque fíjate, yo soy precisamente. Yo empecé en el camino este con el método Silva de autocontrol mental cuando tenía 20 años. Había empezado astrología antes, pero sin entrar en el camino de crecimiento personal ni siquiera. A partir de ahí entré en el crecimiento personal y más adelante en el espiritual. Yo entré ahí, le doy las gracias por haberme enseñado esto y a partir de ahí yo también empecé a dar un curso de crecimiento personal que luego ha ido variando muchísimo, es el que llamo Reiníciate, o curso Cambiemos, curso Reiníciate, que los que sois violetas todos tenéis acceso gratuito y los que no lo hayáis mirado, hacedlo porque vale la pena. Pero esto en realidad es un curso para controlar tus emociones. O sea, no, no es para controlar la mente. O sea, se llama control mental, vale, pero no, he, no tiene realmente nada que ver con controlar la mente. Sí sirve, como me, en realidad como me preguntabas, para ayudarte a controlar las emociones, pero desde un punto de vista de crecimiento personal y no desde un punto de vista de crecimiento espiritual. Los cursos de autocontrol mental o con variantes los nombres que puedan tener, vale, reinicias etcétera. En mi caso Precisamente como ya lo tuve en cuenta, el primer curso que daba, que le llamaba precisamente autocontrol mental y nada más, pues se quedaba hasta ahí, en el crecimiento personal. Luego, el curso de y Cambiem, que es lo mismo, pues en las lecciones finales ya voy añadiendo cosas que tienen que ver con el crecimiento espir espiritual, con el camino espiritual, para hacer la transición. Entonces, las técnicas de control mental Pueden ayudar, pueden ayudar. Algunas, no todas, ¿eh? pero algunas sí. Hay algunas que están muy centradas para conseguir el éxito social, para conseguir dinero, para conseguir mejoras personales y punto. Entonces no se controla las emociones. Con eso simplemente lo que haces es ayudarte de tu inconsciente para que la capacidad mental que tenemos te consiga tus objetivos. Entonces conseguir tus objetivos no te ayuda a controlar las emociones, pero a veces tiene que ver. O tiene que de esto. Otras de las técnicas del control mental sí sirven, el autocontrol mental, sí sirven para controlar emociones. O sea que la respuesta sería sí y no, depende del tipo de, de técnica que quieras usar. Es posible, ¿vale? Y yo siempre la recomiendo porque como mínimo es la antesala del crecimiento personal importante que será la antesala del, del camino espiritual. O sea, sí, es bueno. No sé si te he respondido bien a lo que preguntabas. O sea, ha quedado claro. Sí, sí. Sí, sí. sí. Gracias. Jesús. Sí. De acuerdo. Pues, a ver, hay una pregunta, la, la tercera pregunta. <ríe> está mal expresada. Para ella es correcta la, la, la pregunta, ¿no? Pero me refiero a que está mal expresada porque dice, por pregunta, ¿por qué hay personas hipocondríacas? Vale. Está más pesada en el sentido de decir por qué. ¿Por qué? Por lo mismo por lo que hay personas sanas y personas amables y personas con mala leche. Y... O sea, simplemente porque es una de las experiencias que el ser humano vive. Por error o por no error. Pero quiero decir, la palabra por qué aquí sobra. En todo caso, quizás sería preguntar qué es un hipocondríaco, pero creo que ya lo sabemos, que es la persona que tiene demasiadas manías de manera que se cree e incluso se estomatiza enfermedades porque cree que las tiene, fijaos el poder de la mente, ¿vale? O la pregunta podría ser el por qué queremos, o sea, cómo solucionarlo y ahí pues sería como no deja de ser una creencia ¿sí? asociada a una serie de emociones. Es más complejo lo que son las creencias ¿Qué es lo que es una emoción pura? Cuando es una emoción, como decíamos, el miedo es algo básico, pero cuando es el hipocondríaco, ¿vale? es una mezcla de emoción y mente que hace más complejo porque hay que trabajar las dos partes. Entonces con la mente podrías arreglar o controlar la parte emocional, pero necesitas mucho más trabajo luego para arreglar las creencias mentales que tienes sobre eso. Vale. Entonces, como no sé por dónde iba la pregunta exactamente, pues creo que la, una parte está respuesta por lo que hemos dicho antes uh, y el por qué, pues mm, <ríe> no hay respuesta. Entre otras cosas, porque, porque <ríe> cualquier cosa que puedas encontrar en un ser humano, cualquier manera de funcionar, buena o mala, da igual, sobre todo cuando es algo que viene de nacimiento o que, lo, que te aparece sin haberlo provocado tú me refiero, prácticamente siempre es algo que es un resultado de una acción anterior en otra vida, prácticamente siempre. ¿vale? Entonces, eh, algo pasó en otra vida que provocó que tuvieras esa tendencia, en este caso a ser hipocondríaco. Entonces, nacemos en una familia que, como el alma quiere que vuelvas a ser así para arreglarlo, para empezar a arreglarlo, siempre esa es la razón. Si hay una razón de por qué ahora nos pasa algo, es porque el alma quiere que aprendamos de eso, que lo solucionemos si es un problema o que lo vivamos y lo incorporemos si es algo positivo, que puede ser también, o sea, tanto lo bueno como lo malo. ¿eh? Si lo vivimos, si existe en nuestra vida, es porque el alma quiere que esté ahí. Y por lo tanto, si tiene que estar ahí cuando somos adultos, es muy fácil que nazcamos en una familia que nos provoca entre comillas, sea genéticamente o sea psicológicamente o por maltrato, por lo que sea, o por aprendizaje, mimetismo, pues nos provoca que cuando somos mayores tengamos esa tendencia. vale Pero la, el causante nunca es la familia, ha sido el detonante en todo caso. Pero es un problema que tienes tú por usar mal, en este caso, la mente. Las emociones también, pero en realidad esto tiene que ver con un problema de la mente. ¿Vale? El hipocondríaco se come el coco, que se dice, básicamente. Y a partir de ahí despierta una emoción que va creciendo hasta ser tan fuerte que somatiza. ¿Vale? Pues entonces, ahí te toca luchar con eso. Y ya te digo, todo lo que sean problemas mentales, que tienen que ver con lo que llamamos la mente, y al decir problemas mentales... Desde algo grave, psicosis, esquizofrenia, etcétera, a cosas mucho más light like, da igual, pues uh, es un problema que por un lado está diciéndote que, es algo muy, que esta persona está evolucionando, no está centrada única y exclusivamente en las emociones como la mayoría de la humanidad, sino que ya se ha centrado en la mente, solo que no la controla. Y por haber causado algún problema en anterior vida, ahora tiene que aprender a controlar eso. Vale, tiene un problema, claro que sí, no, hay que menos valorarlo, ¿eh? Pero me refiero que incluso significa que está dando pasos adelante, y que más adelante cuando eso lo controle estará más arriba en el escalón evolutivo que la mayoría de la humanidad. Pero cuando lo logre controlar, no antes. Bien. Pero y si lo logras controlar por medio de medicación. Por ejemplo, hay muchos problemas mentales que lo que hacen es dar medicación. Sí, pero cuidado, ¿eh? ¿Esto va bien o no va bien? Porque si normalmente tienes que trabajar y hacértelo tú, sí, es Es un, es un bueno agente externo. Es la respuesta a esta porque hay diferentes tipos de problemas mentales y algunos es contraindicado totalmente en la meditación. Todas las problemas mentales, que tienen que ver con que te imaginas cosas y tienes una imaginación desbordada o confundes la realidad con la fantasía, con la imaginación o con invenciones mentales y de estas hay unas cuantas, no se te ocurra meditar. Vale, y estoy hablando de medicación, medicamentos. Ah, química. perdón, perdón, he entendido, meditación, con la con té. Vale. Uh, es diferente, ahora de la meditación y eso es contraindicado en estos casos, en otros problemas mentales no, pero en eso sí. Medicación, a ver, uff, eso también es complicadillo porque si la persona no logra controlarlo por sí misma, con alguna técnica que se le enseñe, que aprendan, yo qué sé, si no lo logra no hay más remedio que usar la medicación, las, los medicamentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto podría degenerar en algo más peligroso para sí mismo o para la sociedad. Entonces, sí, es mejor eso, sí. Yo soy, soy partidario, si se puede evitar, evitarlo. Pero si no, o sea, si realmente llega un punto en que es demasiado peligroso, eh, mejor tomar medicación, aunque se lo, lo va a dejar medio lelo seguramente, desconectado. Por ¿verdad? eso lo di. Sí, claro. Pero no es nunca por casualidad que está así. Su alma le ha metido ahí para que luche contra eso. Ya me acuerdo que Bailey me comentaba en sus escritos, en sus libros, que precisamente un problema mental es algo mucho más difícil de controlar, de arreglar y que a veces necesita más de una vida. ¿vale? Un problema emocional si te trabajas con la mente y haces meditación y cosas así, pues tarde o temprano, incluso en la misma vida, puede que lo corrijas del todo. Pero con la mente, ahí hay problemas importantes, graves, que tienen que ver con el orgullo en otra vida. Y um, lo que llamaríamos el primer rayo mal usado, el dominio de otros. Y entonces ahí se rompieron varias neuronas, para que nos entendamos, caminos neuronales. Y es bastante difícil, es un karma muy complicado de arreglar. ¿Que se arregla? Sí, ¿eh? no, no os preocupéis que tarde o temprano se arreglará, pero... Uf. Yo, por ejemplo, no puedo ayudar a nadie con eso, que tenga ese tipo de problemas importantes. Eh, a nivel de astrología, por ejemplo, no llegas... En todo caso puedes ver, porque hay problemas normalmente con el Neptuno, con Urano, con Neptuno y casi siempre con el Sol. Estos tres tienen que ver con eso... Uh, pero no, no sabría cómo decirle, no, es que hay cosas en que decís, ah, bueno, te deberías arreglar esto, o vigila esto, otro, pero es que en realidad ahí mmm, es algo que está por encima del control consciente de uno mismo, sobre todo si interviene el Neptuno o el Urano, el Neptuno es uno de ellos, ¿no? Pues ahí es algo que está demasiado por encima del control personal, entonces no sirve de nada que esta persona dices, es que deberías pensar en positivo, la gente lo dice, ¿no? A veces es que es porque te comes mucho el coco, dices, vale, sí, ¿Y? ¿y qué haces? Entonces ya te digo, yo por ejemplo en casos así que veo que ocurre eso, si puedo, le digo que se vaya un psicólogo. Que vaya un psicólogo o psiquiatra, depende de lo que sea, pero bueno, que vaya primero un psicólogo que ya lo derivará si hace falta, que se necesita un psicólogo profesional para ayudarle a pasar esta etapa. Los asesores, los consejeros, sea en numerología, en astrología, no le podemos ayudar y si nos esforzamos en hacerlo, lo enganchamos, entre comillas, ¿no? Uh, es que es un cliente, ¿no? Venga, vamos a ver si puedo casi siempre lo que hacemos es alargar su sufrimiento e incluso a veces aumentarle la historia. O sea, es complicado. Y ahí yo no es que me lave las manos, es que a la que me explican de qué va, miro la carta y veo que hay por ahí esas historias posibles, enseguida rápidamente le digo vete a, a, un, a un psicólogo porque es el que, lo que tú necesitas. Yo no te puedo ayudar realmente y ningún astrólogo lo puede hacer. Me encontré con alguien, solo he tenido un caso, antes que no fue ni con la carta astral, sino alguien que vino a mis cursos de crecimiento personal, el de, cuando se llamaba autocontrol mental, y en ese momento, por mi juventud, yo era de los que decían que eso lo arreglaba todo. O sea, servía para arreglar cualquier problema. Y viene alguien y me dice que tiene de, de, de, depresión... Y que está muy mal y que necesita ayuda y que sí le podía servir. Yo digo, bueno, supongo que sí, relajación no te va a hacer daño. Empieza aprendiendo relajación, cerebro bla, bla, bla, Hizo el curso y a mitad del curso desapareció. Dejó de venir. Ah, oh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y al cabo de un mes va y me avisa, me, me, llaman, me llama por teléfono cabreadísimo un psicólogo. El psicólogo de esa persona, de esa señora... Y me dice que me puede, que me va a denunciar porque yo le he recomendado a, la, a esa señora que deje de tomar medicaciones. ¿Qué? Yo no le recomendaba nada, no sabía ni que estuviera mal. Pues no hay derecho. Por no ser, bueno, vamos, Buah, me dejó por el suelo, por, por la, como llamaríamos?, inconsciencia de haber. Bueno, esta señora a mí no me dijo nada más que estaba triste, un poco de depresión y ya está. Ya, pero ella sabe muy bien. Vale, era bipolar. Básicamente, era una persona bipolar. Entonces, se empezó a sentir bien, relajándose con las técnicas mentales y dejó de tomar la medicación. Punto. Resultado, tuvo un episodio de estos de eufórico que, vamos, <risa> grave, grave, grave. Y luego, evidentemente, se hundió y, y el psicólogo, pues, casi me amenazó. Por suerte, no pasó nada. La persona se puso bien y yo, pues, ya dije, pues, lo siento, yo no soy ningún psicólogo, ni quiero usar, es, o sea, no quiero quitaros el sitio. Pero vamos, me puso esto por corbata, eso ya te lo aseguro. Y desde entonces ya a la que veo que hay alguien que es una maravilla, que mis cursos le curan todo hasta los pies planos, digo, uy, que esta me parece que ya, ya ha dejado de tomar la medicación. Y entonces ya me voy separando un poco. Bueno, que sepáis eso, esto que me estabas preguntando, pues es algo más complejo todavía que los problemas emocionales. Y ahí, si no es para nosotros, sino que es alguien que o sea, acude a nosotros... Problemas mentales, mi recomendación es, bueno, mirarlo en su carta si queréis, ¿vale? Con los rayos no lo vais a poder ver, solo con la carta astral, con la numerología tampoco, ¿vale? La numerología evolutiva sí que te da alguna pista, pero no se ve ese tipo de problemas y con la astrología nos pueden engañar bastante, pero es más fácil que podamos a ver, ver que ahí hay algún problema mental y entonces es derivarlo decirle, lo siento, pero nosotros no podemos ayudarte en esto y, bueno, podemos acompañarte, te podemos ayudar en quizás en otra cosa, pero en concretamente este problema que tienes, te lo tiene que tratar un psicólogo. Mira que yo no soy de recomendar médicos de ninguna clase, como ya sabéis, y es lógico, sí, es pero mmm, ahí sí que al, tienen otro tipo de herramientas que quizás no llegarán tan espiritualmente arriba, probablemente, pero ¿por qué ese no es su objetivo? El objetivo de la psicología y la psiquiatría es normalizar los problemas emocionales y de la transición mental. Entonces, vale, llevan hasta un punto y según quién necesitan eso. Y hacerle hacer el salto, recuerda que he dicho siempre, no se puede saltar etapas. El que está ahora arreglando algo emocional no lo puedes meter en algo espiritual porque le vas a hacer daño, va a ser peor. Ok, gracias. Bien. Josep, bueno, he leído un libro eh, sobre los tres planetas eh, espirituales, o sea, Plutón, Urano y Neptuno, sí y eh, justo estos tres... Bueno, sí, el libro creo que... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. En fin, el, el tema es que eh, en este libro trataba justo... Justo eso, o sea, los tres planetas espirituales, eh, la relación que tenían con, eh, con los problemas mentales. O sea, me refiero, eh, por ejemplo, decían que, pues bueno, eh, eh, un urano, bueno, no es que lo usemos nosotros mal, pero eh, pues eh, digamos mal en la carta astral, eh, uh -huh. podría dar mm, o podría indicar un tipo de esquizofrenia, por ejemplo, sí. eh, pues el, el, eh, justo el trastorno bipolar estaba, bueno, en este libro ponía que estaba relacionado con Plutón y en Neptuno eh, hay otro, había otro tipo de enfermedad mental, que ahora no me acuerdo, que estaba relacionado con Neptuno. Y sí, bueno, todo, me pareció como bueno, es todo, lo que sea, todo lo que sea disociativo tiene que ver con Neptuno, seguro. Sí, sí, sí, sí, pero, vale, puedes diagnosticar, entre comillas, a eso me refería. Que fíjate que he dicho, con la carta astral se puede intuir que hay un tipo de problema, pero no le podrás ayudar. No, no, no. No tenemos no, no. herramientas psicológicas nosotros los astrólogos, aunque usemos la psicología astrológica, ¿vale? Para mm, ayudar a esa persona. Y si no sabemos lo suficiente... A ver, puede haber un astrólogo que use la astrología, la que sea, da igual, y que por su sabiduría personal sí ha aprendido a poder ayudar a alguien, ah, claro, puede, pero no por, por sí mismo, por las herramientas de las que yo os hablo, uh, y yo, la verdad, humildemente, no me creo capaz de ayudar a esas personas realmente, entonces hay mucho peligro si nos engrandecemos el ego y pensamos, sí, venga, va, con esta me atrevo. Y entonces lo que haces normalmente es empeorarlo y que tenga que irse igualmente al psicólogo, al psiquiatra, pero ya con más mochila, o sea, con peor historia. Sí, Urano, Neptuno y Plutón pueden indicar problemas mentales, sí. Y incluso un pequeño diagnóstico, pero aún así ya te digo, yo prefiero no diagnosticar nada, simplemente esta persona tiene una serie de problemas mentales, ve al psicólogo. Si cuando terminas con el psicólogo te sientes equilibrado y te apetece que empecemos a ver tu vida desde el punto de vista espiritual, ven. Porque estamos hablando precisamente de eso, una presión psicológica de crecimiento espiritual para alguien que todavía o no está preparado, o quizás sí, pero no del todo, y hay un, bueno, un rompimiento interno en su mente. Hay eso, rompimiento interno, porque una parte, su alma, cree que ya está a punto y su personalidad se resiste. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? No podemos meternos dentro, de verdad. Entonces, sí, ¿ves este libro? Debe ser muy interesante, pero actualmente yo no me leería porque acabaría como con mal cuerpo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Me gustaría poder ayudar, pero no... Uf. Pero eso ya te digo, es algo personal mío. Pero sí, tienes toda la razón. Urano, Neptuno y Plutón son los que hablan de lo que va más allá de la mente... Y es lo que le ocurre a quien tiene problemas mentales. Neptuno te disocia. Neptuno te hace sentir que eres Dios. Eso dilo en voz alta por la calle y verás cómo vas a parar rápidamente al psiquiátrico. ¿vale? Porque realmente, si tú lo dices así, con convicción, y no estoy hablando de alguien espiritual, precisamente, pues <risa> hay una disociación con la realidad. ¿vale? ¿Y quién dice eso? el Plutón, cada uno de esos tres planetas puede provocar eso, sí. Vale, pues siguiente pregunta. Esta la leo toda, aunque es larga. Me gustaría saber qué piensas o si sabes si las personas con alta capacidad intelectual, es decir, con un coeficiente intelectual superior al normal, son más propensas a tener ciertas intuiciones y otras habilidades referentes a temas esotéricos y termina diciendo puede ser que si las tienen ni siquiera sean conscientes vale la respuesta es no no tiene nada que ver la capacidad intelectual con las habilidades intuitivas esotéricas espirituales etcétera que puede ocurrir que alguien las tenga sí claro pero puede ocurrir que alguien de hecho ocurre más a menudo que alguien que tiene un coeficiente normalito, normalito tirando abajo, por ejemplo, tenga más facilidad para conectar con su intuición interna o con algunas habilidades, eh, digamos que ahora que aquí decía esotéricas, ¿no? espirituales. ¿vale? El camino espiritual, la evolución, el nivel espiritual, pasa sí por desarrollar primero el cuerpo físico, luego las emociones, luego la mente y luego subir hacia arriba, pero eso no significa que desarrolles desequilibradamente, o sea, en exceso, una de ellas. El que tiene la mente hiperdesarrollada, y estoy ya cuando se dice coeficiente intelectual superior al normal, no significa que tiene la mente muy desarrollada, no. Tiene una parte de la mente hiperdesarrollada, sí, una parte, lo que llamaríamos la inteligencia, pero es que la inteligencia... Ya sabéis que hay inteligencias de tipo diferente, Le llamamos la inteligencia emocional, hay la inteligencia artística, la inteligencia matemática, etc. El coeficiente intelectual se suele medir con parámetros matemáticos y lógicos. Lógicos y matemáticos, ¿vale? Normalmente, bueno, con capacidad de razonamiento, etcétera Hay una serie de tests que te pueden determinar eso. Y esas personas, por desgracia, suelen ser las que más, um, bueno, no, las que más no, pero suelen sufrir bastante, porque son diferentes de la norma, de lo habitual, de lo que es todo el mundo, no son normales, o sea, difer son diferentes de la norma, y uh, es difícil de encajar en un mundo en donde la mente está menos valorada que las emociones, ¿no? Pero tampoco es, o sea, por un lado hay que tenerles un poco de lástima porque sufren realmente, ¿eh? son personas que lo pasan mal normalmente. Uh, de hecho, supongo que también sabéis que hay muchas personas con trastornos men llamados mentales tipo autismo, lo que llaman trastornos del síndrome. Del espectro autista, perdón, creo que es la última manera en que se está denominando ahora personas autistas, personas Asperger, etcétera, que suelen ser muy, muy inteligentes, no necesariamente tanto como esto que está hablando, alta capacidad intelectual, puede ser, ¿vale? pero sí suelen ser más inteligentes que la media y eso no les da precisamente ninguna felicidad, ¿eh? más bien los aparta todavía más de, del contacto humano. Pero, insisto, esto es un desarrollo, iba a decir excesivo, pero tampoco, porque tarde o temprano todos seremos igual de inteligentes que, que el más inteligente que haya, eso está claro. Pero de manera equilibrada, de manera que podamos tener una inteligencia emocional equilibrada, todos, que no haya emociones que nos desborden, pero que podamos sentir y disfrutar y vivir cualquier emoción, ¿vale?, eso es control, lo que yo le llamo control, aunque suena fatal lo de la palabra control, pues el control de las emociones, control emocional, y luego también control de la mente. Entonces, poder usar la mente para deducir, desarrollar, planificar, que esa es la herramienta, el porqué de esa herramienta, la mente. La mente sirve para comprender el mundo y para interactuar con él de manera eficiente. Esa sería la, la función. El que uno sea más inteligente, vale, pues tendrá, se supone, más facilidad para comprender el mundo. Pero eso, recordad, la mente es, quinto rayo, vale, es mental. Eso no ayuda para nada, pero para nada, a entender lo espiritual. Para eso deberías trabajar la mente abstracta de entrada. La mente concreta, que es esa inteligencia que miden los test de inteligencia, no conecta con el mundo espiritual, para nada. De hecho, la intuición se apaga, se cierra, se corta con la mente. Cuando hay demasiada mente, y yo te aseguro, yo no tengo capa altas capacidades, ni mucho menos, pero he sido muy mental toda mi vida, sigo siéndolo, aunque ahora más controlado, pero he sido muy mental y yo, la intuición, aparte de reírme de ella, cuando era más joven. Encima, cuando quería usarla, pues no había manera, ¿vale? No, no tenía ningún contacto con la intuición y mucho menos con el alma o con cosas superiores y espirituales. Para mí eso era absurdo, inútil y, bueno, escéptico total, agnóstico creo que se le llama, ¿no? Vale, pues la mente y la espiritualidad nada que ver. O sea, no tiene directamente nada que ver. Ahora, la persona puede ir subiendo escalones dentro de la espiritualidad y puede mantener una mente muy desarrollada, ¿sí? Claro. Por lo tanto, podría haber alguno que sea también de alta capacidad intelectual, ¿vale? Que esté inmensa, <risa> cosa que dudo que esté inmensa y sea espiritual, pero podría ser, podría haber alguien. Y tarde o temprano es cierto que cuando llegamos a la etapa de tercera iniciación y cuarta, todo se desarrolla. ¿vale? Y la mente también. Por lo tanto, somos más inteligentes que la media. Lo que normalmente... Como también hemos equilibrado las emociones, no tenemos las, los fallos, los problemas que tienen los de alta capacidad intelectual. ¿Vale? Entonces, la respuesta sería, ¿puede que tengan otras habilidades respecto a esotérico? No. ¿Puede que sea que las tengan y no sean conscientes? Sí, sí claro, pero igual que nosotros, igual que cualquier otra persona. O sea, no hay una unión entre estas dos partes, lo, la alta capacidad intelectual y la espiritualidad o el esoterismo. Nada que ver. Si alguien tiene preguntas, hacedlas, ¿eh? Recordad todo comentarios. Eh, yo, Josep, es que he sido yo la que he hecho la, ah, pues vale. la pregunta. Estoy completamente de acuerdo contigo y nada más me alegro. O sea, que me alegro de haber hecho la pregunta y me hayas contestado eso, porque yo estoy completamente de acuerdo. Yo, o sea, esa pregunta es personal. Yo tengo altas capacidades y fíjate dónde estoy. Bien, o sea, esto me alegro. Dime, dilo, dilo. Pero lo que me refiero a que estoy completamente de acuerdo contigo, porque es muy difícil. La infancia, la adolescencia, o sea, te doy fe a todo lo que acabas de decir. Y es muy difícil gestionar emociones, por eso también te he puesto luego, estoy muy interesada en el tema de la gestión de las emociones porque vale. el tener una alta capacidad no quiere decir ser listo, yo soy más tonta y más estúpida que. <risa> <risa> porque, porque, porque sí. lo que yo he aprendido que lo que hay que realmente ser inteligente emocionalmente entonces lo llevo trabajando como muchos años, vale. pero es muy duro y por eso estoy completamente de acuerdo contigo y me va muy bien que me, alguien me la haya como contado, porque yo leo mucho y la gente se va por donde no. Sí, sí, sí. Hay esas confusiones, sí. Es, sí. Por eso os digo yo que es bueno intentar subir la comprensión y el razonamiento al nivel espiritual, porque de ahí para abajo funciona bien, de abajo para arriba no. Y ahí es cuando hay esas historias que te explican soluciones o esto, o cómo te sí, va, y dices, esto y que no Lo, lo encastillan en unas cosas que no, son, que no son reales. Digo, estos que lo hablan no lo viven, ¿me entiendes? Eh, claro, o sea, es, es muy diferente. Es mejor yo, irlo desde dentro, sí. Yo, y la pregunta, yo, perdón, no, la pregunta no. que yo te quería hacer, que no te he entendido, que me he quedado ahí, que había que conectar primero con la mente abstracta, has dicho. sí. Eso no sé lo que es. Vale, que supongo que no ha seguido algunas otras explicaciones o cursos de, que he ido dando. Uh, creo que hay algún... algún de, alguno de mis vídeos en YouTube... Uh, sí. le hablo, para, digo, para que no tengas que hacer el curso, el curso de sabiduría esotérica, lo explico ahí, pero donde hablo de los planos del universo y ahí hay el cuerpo físico, el plano físico, el emocional, el mental, y el mental se divide en concreto y abstracto, lo resumo muy rápido ¿eh? para no explicarlo vale. ahora. Uh, el mental concreto es lo que toda la gente habla cuando habla de pensamiento, de mente, de razonamiento, y es lo que llamamos razonamiento concreto, de cosas visibles, prácticas, diarias que puedes trabajar con la mente, con los sentidos. Y luego está la mente abstracta, que es el nivel más elevado, donde uh, ahí se usan ideas, pero que son casi imposible de poner en palabras. Son ideas abstractas. Cuando se habla del amor, por poner un ejemplo, de, del universo, de Dios, de no sé qué, todo eso son palabras ¿sí? que envuelven un concepto abstracto que no puedes tocarlo, palparlo, demostrarlo. Esta parte abstracta es la que más se acerca a la, al alma y es la que hace de puente precisamente entre la mente concreta y el alma. Mientras esta no se desarrolle, no hay manera de seguir subiendo y uno se queda bloqueado o en las emociones o en la mente, normalmente llega hasta la mente, y ahí pues entra en un bucle hasta que se siente vacío totalmente. La sensación de vacío es lo que da la mente precisamente, la mente de, en concreta. Y en la siguiente evolución, cuando das el siguiente paso, empiezas a mirar hacia arriba, que no se puede entender con la mente racional, pero se puede aceptar con fe. De ahí viene la palabra que a la mente le rechina muchísimo, la fe. Pero sí que empieza con la aceptación. Fe sería aceptar que es posible algo aunque no lo entiendas. Y ahí es cuando empiezan a venir ideas cada vez más claras para ti. Pero que, insisto, no se pueden poner uh, palabras para decírselo a otro. Y esa es la... la el, el objetivo de cualquier camino espiritual o de cualquier curso de tipo espiritual despertar eso despertar esa parte abstracta y ahí es bueno se puede usar la mente concreta con eh, estructurando una explicación eso es lo que hago yo por mi manera de ser en todos mis cursos realmente pero en el concretamente el de sabiduría esotérica la, la el curso de sabiduría que le llamamos, pues, pero vamos, que está todo, todos mis cursos permeado de esa idea de intentar eh, ir metiendo la parte de abstracta, la parte de conocimiento abstracto, dentro de cursos que son concretos y que se explican de manera racional y práctica. Eso es el siguiente paso que hay que dar para solucionar cualquier problema mental. Es el único que hay realmente. Gracias. Yo creo que estoy ahí empezando en esa ambiente abstracta. Seguro que sí. Pues simplemente <risa> sigue así y a disfrutar de la vida, que nos conviene. Eso es. Leo, Gracias. ¿tú querías decir algo? Me ha parecido antes. Bueno, mmm, sí. Quería comentar que yo tengo personas muy cercanas a mí con un alto índice de inteligencia. Coeficiente sí, intelectual, ¿no? Sí. Puede. Puedo confirmar que, evidentemente, mmm, la parte de intuición o toda esta parte más abstracta les es muy difícil mmm, entrar en ella. ¿eh? Sí. Y, sí. y incluso, mmm, sin tener ningún problema grave, eh, les resulta difícil ser mmm, demasiado sociables. Sí. Mmm, son muy cerrados. Os, pueden ayudar, os puede ayudar a entenderlos si sí. pensáis en vuestra difícil, propia mente. Eh? Es difícil. Mucho, eh? mucho, pero por... pasar con ellos, eh? Es difícil. Claro. Eh? Sí, pero sí. a nivel de empatía, por vuestra parte, ¿eh? yo también he tratado con varios Asperger en concreto. Con vale, más de uno. Ahora ya tengo un poquitín de práctica y sé cómo son en ese sentido. Bueno, tengo una idea, <ríe> porque saber nadie lo sabe, pero no, tengo no. una idea. Pero sí que es cierto una cosa que si lo paras, te paras a pensar, lo entenderás. Si tú eh, piensas en alguien con el estómago, que nosotros llamamos las emociones, el corazón o el estómago, da igual en este caso, las emociones, ¿eh? sientes algo por él, bueno o malo, da igual puedes entender a esa persona y te relacionarás eh, con ella de una manera lo que llamamos normal, y al decir normal a lo mejor es a hostias, pero es igual es normal que nos relacionemos a hostias ¿vale? con emociones y con fuerza y con todo eso, porque las otras personas viven centradas en las emociones, entonces tú las puedes entender, ahora borra eso y piensa tú cuando estás estudiando, aprendiendo, escuchando algo con atención para entenderlo con la mente. Y te darás cuenta que ahí no hay ningún tipo de emoción. No. Es puramente. ¿Vale? Sí. Pues ahora, desde ese momento, si pudieras tapar totalmente tus emociones e intentar entender a otra persona que está emocionalmente situada con tu mente, no podrías. Literalmente. No entenderías nada. De hecho. Ya al nivel en que estás, tú y cualquiera de los que nos está escuchando, más de una vez decimos, pero ¿qué hace esa persona? Te das cuenta que no tiene ningún sentido para ti lo que está haciendo, pero es que se hace daño o esto le va a salir peor, ya no sé qué. Te das cuenta de que no tiene sentido ese movimiento que está haciendo, porque tú lo estás razonando y la otra persona no razona, está sacando las tripas, viviendo lo que las tripas le dicen. Entonces, ahora imagínate que un Asperger, un autista, capacidades uh, intelectuales altas, etc., pues viven en la mente. Sus emociones, hay un, bueno, un corte, no será total, digo yo, pero no soy un experto, ¿eh? pero sí que hay un cierto corte de menos, menos valorar lo que son las emociones o de ni tan siquiera acceder a sus propias emociones. Todo es lógico. Se, se re relacionan solo con su lógica, además, sí, sí. No con la lógica de otros, su propia lógica. Entonces, para ellos es, tengo unos extraterrestres delante de mí que se mueven a eso extraterrestremente, no los entiendo, por lo tanto, uy, me aparto porque a lo mejor me acabamos mal. Terminan encerrándose en su propio mundo porque todo el mundo de fuera es incomprensible para ellos y encima... Ellos se comportan de manera incomprensible para los demás. Ajá. Claro, son dos grupos totalmente diferentes. Es normal y entonces no hay más remedio que entenderlos a, de, con empatía en ese sentido. Mm, a ver no si otro. se les puede ayudar. No hay, pero, no hay otra. Si no es hay otro, alguien no con quien tienes que estar relacionando al día a día, no hay otra. Sí, sí. Exacto. Y no se pueden intentar cambiar. Porque mucha gente no. lo que hace es... No. Decirles lo que deberían hacer. Es que deberías hacer esto, es que lo otro. Los padres lo suelen hacer bastante cuando tienen un hijo autista o Asperger, ¿no? Pues, o así, de capacidad. No, es que tienes que relacionarte más, dando por supuesto que no lo hace porque no quiere, ¿no? Es porque no puede. Entonces, mmm, decirle tienes que hacer es lo mismo que no decirles nada. Bueno, sí, añadirles más presión, hacerles sentir mal. Se sienten mal porque, claro... Están estropeados, es la, la sensación que acaban teniendo, estoy estropeado, porque todo el mundo me dice que estoy mal, entonces ellos tendrán razón si son todos, es, es complicado, ¿eh? es muy complicado, sí. pero que sepáis que esto tiene que ver con un avance espiritual, sí, son personas que han avanzado espiritualmente, pero usaron egoístamente la mente en otra vida, y como la usaron mal, ahora tienen que corregir y añadir algo que no tienen ahora, que es empatía. Los demás no le tienen a él, pero es que él tampoco, y tienen que aprender eso. Pero bueno, es un trabajo difícil, sí. sí. Vale, gracias. Bien, siguiente pregunta. ¿El propósito y la misión son lo mismo? No. Bueno, perdón, perdón. Uy, es que contestaba la siguiente ya rápidamente. No, sí, sí, tiene que ver. Es lo mismo. Uh, lo que pasa es que cada filosofía, cada grupo, cada persona le da pues, su propia explicación y su propio vocabulario. Entonces, eh, en astrología usamos el nodo norte y también la figura de aspectos, los que estáis más avanzados en astrología, como el propósito del alma. El propósito del alma se ve en las figuras de aspectos que sale. El, sí, la figura de aspectos. No vamos a interpretarlo ahora, ¿vale? Eh, y luego... Digamos, decimos que lo que quiere el alma que aprendas rápidamente sería el nodo norte y luego la misión como algo que quiere que aprendas como a más largo plazo sería el ascendente por ejemplo luego en cambio en numerología existe el número de misión cósmica pero vamos básicamente no es lo mismo literal porque dependerá de la filosofía si es astrología, si es numerología, etc. Pero en el fondo significa lo mismo. Todos nacemos a esta tierra, en esta tierra para aprender. Nacemos, nacemos con varias cosas que aprender. La primera es solucionar los problemas que tenemos. En la carta astral se ve con los, las líneas rojas que nos causan problemas porque nosotros tenemos problemas ahí. Entonces tenemos que aprender eso. ¿Para qué? Pues para ser más felices y ser mejores como personas. Esa es una primera obligación. Nadie te la tiene que decir, esta es tu misión, no, Estoy. Eh, tenemos que aprenderlo y punto. Pero luego nacemos con la misión a corto plazo, lo que nos conviene aprender ahora porque es el siguiente paso en nuestra evolución. Pero luego hay como sí, bueno, las materias en un curso, estamos aprendiendo una carrera universitaria, hay las materias, tienes que aprender matemáticas, tienes que aprender lengua, por ejemplo, da igual, ¿no? las diferentes materias repartidas en varios cursos pero también hay la misión final el objetivo final, tener el título ¿no? acabar teniendo la carrera Pues por eso hay misiones a largo plazo, a corto plazo, etcétera. pero en el fondo viene a ser lo mismo, es igual, te hablarán de cosas diferentes, por eso también hay varias vale, te lo pongo. la numerología te dirá una, la, la astrología te dirá una según el ascendente según uh, la, el, ¿cómo se llama eso? la figura de aspectos según el nodo norte, etcétera. ¿Ah? y la pregunta es, ¿el propósito tiene que ver con el karma o no tiene nada que ver? No, no, claro que tiene que ver con el karma. Es que me gustaría que os metierais en la cabeza una frase. El karma eres tú. El karma es todo lo que vives en esta vida, positivo, negativo, todo. Naces como resultado, tu personalidad, ¿vale? Es el resultado de todo lo que has aprendido y hecho en anteriores vidas. Eres la suma de todos tus aprendizajes. En esos aprendizajes hay algunos que mejor que no lo hubiéramos aprendido, porque nos la cagamos, nos equivocamos. Entonces eso es lo que llamamos karma negativo. Yo aprendí que, mal, que era muy sabio y los demás eran muy tontos y entonces nací, con el karma de aprender a no ser tan pedante y tan engreído. ¿Qué pasó? Que me dieron bofetadas cada vez que yo decía, yo sé mucho. ¡Va, Vamos, ¡Hostia que te va! Y hasta que aprendí a decir, no, tranquilo, no sé nada, no sé nada. Y <risa> ya tengo la cara demasiado roja. Karma negativo, ¿vale? También nací con una capacidad desarrollada de transmitir en palabras lo que tiene mi mente. Y tener una mente bastante clara. Y no me estoy poniendo flores, simplemente es lo que desde muy pequeño me salía automáticamente. Eso sería karma positivo porque me ha dado pues, para comer, me ha dado felicidad, me ha dado muchas cosas positivas y me ha servido para ayudar a otros. ¿vale? Todo eso es karma. Claro, el propósito, es la pregunta concreta, es lo que mi alma quiere que ahora siga aprendiendo. Pero ¿por qué quiere que aprenda eso? Pues por karma, positivo y negativo, porque todavía no he aprendido lo que me falta para llegar a tener el título, por ejemplo, o porque, lo que sea, mi alma quiere que aprenda todo eso para corregir cosas que no están suficientemente bien aprendidas y para añadir cosas que todavía no he aprendido. Forma parte, por lo tanto, del karma. Sí, todo es karma, todo es karma, positivo, negativo, la palabra karma. Sí, todo lo es. Bien, siguiente. Ah, la última que me queda apuntada, ¿vale? <risa> bueno, de hecho, casi no es ni una pregunta. Alguien comenta que ayer, ayer presentó la copa de rayos eh, con mucho naranja y un poco de amarillo. ¿Qué le digo a este, a esta persona? Claro, bueno, la verdad, yo sin ver la copa tampoco puedo decir nada porque podría ser... Mucho, mucho naranja, no sé dónde está, y poco amarillo. Podría ser que tuviera amarillo en la copa y el resto fuera naranja, la copa de rayos. Entonces, no es lo mismo que si está el amarillo en la mente y el resto es naranja, o etcétera Depende de la combinación. Pero resumiendo así, por encima, si tiene mucho naranja, es alguien... Aquí sí, comenta si es que es muy científico y con una faceta artística. Vale. Uh, muy científico sí, pero cuidado con la palabra científico porque la palabra científico mucha gente lo asimila a hombre con bata blanca y ganándose la vida haciendo de, yo que sé, en un laboratorio o enviando cohetes a la luna o algo así, no, la palabra científico es del rayo naranja, el rayo, el quinto rayo de ciencia y conocimiento concreto es alguien que es muy racional que piensa mucho que deduce mucho que usa la mente racional. Y eso puede ser alguien que es barrendero, ¿vale? O quién sabe, cualquier trabajo no necesita estar en un laboratorio o ser un científico al uso, tal como se espera uno que sea un científico, tal como se dice hoy día, ¿no? No, puede ser alguien que no tiene nada que ver con la ciencia, pero que es eso, muy racional. Y vuelvo a decir, depende de dónde lo tengas, si lo tiene en la mente o la tiene en las emociones y no sé qué, no sé cuánto, puede ser diferente. ¿Mm? El amarillo, sí, el cuarto rayo de armonía y belleza, ¿vale? pues algo de artista tendrá. Armo artista, también lo mismo, no artista al uso, pintando, un pintor, un músico, un lo que sé, no hace falta. Alguien que tiene una cualidad artística, que quiere y da, sin darse cuenta, añade armonía al mundo. Que sí, que uno que canta, pues añade armonía vocal, claro. Uno que pinta, pues añade armonía visual, ¿vale? Pero, o sea, el artista necesita del cuarto rayo, sí. Pero el cuarto rayo no da automáticamente a un artista, ¿vale? Algo probablemente creativo tiene que estar pero insisto si estuviera en la copa te, te, te tendría que decir hay que recomendarle que no sea tan racional que está bien serlo pero que no lo sea tanto y que busque la creatividad en su, en su vida y yo le recomendaría que pues lo que sé que se ponga a cantar o, o en una coral o que pinte o que busque algo artístico aunque sea como hobby porque eso le ayudaría a equilibrarlo pero si no lo tiene ahí arriba en la copa sino lo que sé en las emociones pues entonces le tendría que decir, como por lo que dices, todo está naranja, pues el naranja dice, tiene que ser más racional y menos artista. ¿Entendéis? Uh, ha puesto, has puesto, te aprovecho para decirlo, en la frase dices, es el puro científico con la faceta artística y devota. Cuidado, devota nada. El devo, la devoción es el sexto rayo, ¿eh? que es el fucsia, No tiene nada que ver con estos. No digo para quien, ya que te lo explico, que quede claro en la pregunta que has hecho. Y que es un genio, hombre, puede, <risa> puede, pero. Sería en todo caso, por si es mucho naranja, un genio científico. O sea, alguien que tiene muchas ideas racionales y puede ser muy bueno en la faceta mental de la que estábamos hablando. Pero uno de mucho del quinto rayo podría ser alguien con algún problema mental, por exceso mental, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Vale? Bueno, aquí terminó las preguntas. Bueno, de hecho he contestado todas las preguntas que me habéis puesto para que os las explique hoy, las hablemos hoy. Y ahora simplemente os toca, si tenéis preguntas, comentarios o queréis hacer alguna pregunta que os haya surgido en, este, en esta charla, mientras tanto. Decidme, venga, aprovechadlo. Vale, ya veo que os he dormido a todos. <ríe> bueno, pues si no hay ningún. Ya te echaban, ya te en falta. Dime. Este, ¿en, qué sí, ¿En qué sí se puede ayudar con la numerología y la astrología? O sea, ¿hasta dónde sí y en qué cosas sí? Uf. A ti te gusta hacer preguntas de esas abiertas, eh porque claro... ¿En qué? Pues en casi todo, porque se puede ayudar muchísimo. Pero en todo caso es más bien en dónde no, ¿vale? Es más fácil delimitar en dónde no. Tanto, a ver, hay una hay diferencia entre numerología y astrología. Por eso yo siempre os recomiendo a los que de verdad tengáis vocación de ayuda, vale, que queráis ser asesores, que estudiéis las dos cosas. Primero una, luego otra. Recomiendo primero la numerología porque es la más fácil de aprender, en tres meses ya puedes tener una idea básica, practicando un poco en poco tiempo. Puede ser una buena numeróloga, cuanto más haces mejor sabes, lógicamente más lejos llegas. ¿eh? Pero digamos que es algo que se aprende con un relativamente poco tiempo. La astrología es mucho más compleja, pero también te puede dar muchos más datos, muchísima más información sobre la persona que puedes transmitir. ¿vale? por lo tanto, uh, y son complementarias porque no dicen lo mismo, o Se hablan de lo mismo, claro, de la misma persona y hay cosas en las que coinciden al 100%, pero otras es como una orientación diferente, como si en la astrología vieras a la persona, uh, yo qué sé, de frente y con la numerología la vieras de lado, son dos visiones diferentes, ¿vale? Entonces son complementarias, lo ideal sería eso, con cualquiera de las dos puedes ayudar muchísimo, ¿vale? Y independientemente de la que escojas o de las que uses, con otras también, evidentemente, puedes ayudar a la persona que está a punto, y eso no lo puede saber ella, ni tú tampoco, a punto de entrar en el crecimiento personal. Porque cuando usas numerología, astrología, tarot, da igual, con alguien que todavía no está entrando en el crecimiento personal, en realidad no la ayudas de nada. Lo único que quiere saber es qué me va a pasar mañana. Yo me he encontrado gente que me pregunta la, para la carta astral y cuando le estoy hablando de la parte psicológica me dice que no, no, que lo que, que le interesa es saber si se va a casar, si no, si va a tener dinero y cuándo se va a morir. Mm, exagero un poco, pero básicamente hay... ahora ya no me encuentro así ¿eh? pero al principio de interpretar cartas me pasaba eso, y decía pero aquí, si esto no, esto no lo hago yo ah, pues vale, no me interesa, y lo dejábamos <risa> vale, a ese tipo de personas que son la mayoría que conste, son las que cuando les sí. interpretas, les tira las cartas del tarot, lo que quieren saber es eso esta persona me conviene, me voy a casar voy a tener pareja, voy a tener dinero, cómo me va a ir a esa, tú dile lo que le dé la gana pero mi recomendación es quítatela de encima, porque no la vas a ayudar en nada. No busca ayuda. Lo único que busca es que, que le confirmes que lo va a pasar bien. Básicamente. ¿vale? Esa persona no quiere mejorar, y aunque le digas, hay, por ejemplo, hay un problema eh, posible, ¿no? Yo qué sé, una cuadratura, que puede ser un problema porque te causa, yo qué sé, problemas con tu padre, etcétera pero puedes solucionarlo cambiando tú según qué. O sea, le das una idea de un problema psicológico que tiene, puedes añadir o no de dónde viene, si es que lo sabes, pero le estás dando la posibilidad de, si la quiere, de solucionarlo. Pero a estas personas esta segunda parte no les interesa, ellas no van a cambiar, yo soy así, y además la mayoría de las veces te lo dicen, yo soy así, no puedo hacer nada, no voy a cambiar, etcétera, etcétera. Este grupo, que son, insisto, la mayoría y son el 90% de los que preguntan en los vídeos de tarot, en, en consultas así gratuitas a través de internet, etcétera, Realmente esos están perdiendo el tiempo viendo una película interesante o no tan interesante, eso depende de cada uno y punto. No perdáis el tiempo con esas personas porque no las vais a ayudar y os van a con gastar energía, hacer perder el tiempo y más de una vez encima con quejas, problemas e historias. Fuera. Vale, la persona que está en el crecimiento personal, que acaba de empezar o está a punto, está buscando cómo puedo solucionar un problema. Y a eso eso se nota, porque a la que empezáis a hablar. Ya te das cuenta de que escucha cuando tú le dices, hay ese problema, pero quizás si no fueras tan autocentrada, si aprendieras a perdonar. No hace mucho me encontré con alguien que tenía un problema con, la con el padre, de una mujer que tenía problemas de desde hace mucho tiempo con el padre, y yo le dije, es que tendrías que aprender a perdonar. Oh, no, no es que no puedo. Y digo, bueno, poder se puede, que es difícil, lo entiendo, no sé qué, pero es que si no estás queriendo perdonar, te vas a morir. Y vas a quedar atada a esa persona y vas a volver en la otra vida con el mismo problema, porque hay que solucionarlo, ahora o dentro de 20 vidas. Ah, ya, ya, pero yo no puedo. Y ahí se quedó la cosa. Este tipo de persona, nada. Pero otras te dicen, ah, ostras, es muy difícil, me cuesta, mmm, cómo, no sé qué, pero ves que quiere, sigue. Porque con esa persona sí, la vas a ayudar si te dejas llevar por lo que tu alma dice. Es decir, con tu intuición miras la carta o la numerología, el tema numerológico, ¿vale? Y verás cómo te va saliendo fluidamente consejos en el sentido... Ah, tienes la personalidad nueve. Ah, mira, eres muy espiritual. Y tú ves que la cara te dice, pues como que no, ¿no? Porque yo espiritual todavía no. Vale, pero tienes un gran corazón, a que sí, sí. Vale, pues eso significa que tú puedes des desarrollar esto, bla bla bla bla, vas hablando y te van saliendo los temas, los números principales, los que estáis haciendo, o habéis hecho el curso de prácticas numerológicas, lo habéis visto, cómo va saliendo, eh, van encajando los números, ya que estamos hablando de numerología que puedes aconsejar a esa persona hasta cierto punto. Bueno, tú aconsejar puedes lo que se te ocurra y ella escogerá lo que va a aprender, lo que va a aprovechar de ti. No pongas expectativas porque a lo mejor esperas que esa persona cambie de la noche al día porque le has dicho algo muy importante desde tu punto de vista y para ella le ha servido solo para... O sea, bueno, vale, te ha escuchado, le ha servido... Entonces, cuando yo me lo tenía que decir muy a menudo a mí mismo, por los, la gente que hacía mis cursos, que a veces da la sensación de que no sirven de nada. <risa> o sea, que ha aprendido el curso, desaparece de mi vida y se acabó. Vale, muy bien. Di la sensación de que no. Y al cabo de años, alguien viene y me dice, oye, ese curso o esa interpretación de carta o algo así, me cambió la vida. Digo, ah, sí, ¿qué le pasó? Pues que eso no me sirvió en ese momento, pero luego entendí algo que me estaba pasando y bla, bla, se encadenan, se encajan las piezas del puzzle normalmente a lo largo de la vida. Esa es la tarea de un asesor, ayudar a dejar las piezas más o menos preparadas para que la otra persona las junte cuando a ella le dé la gana, cuando a ella le vaya bien, cuando sea su momento. Y por eso no tenemos que tener expectativas, porque si las ponemos o nos vamos a sentir mal o la vamos a presionar sin darnos cuenta para que lo haga, para que. Es que deberías hacer esto. No, no debería hacer nada. ¿vale? Y estas son las del grupo que más podemos ayudar, las del crecimiento personal. Y esto es muy amplio, ¿eh? depende de que acaba de empezar o que está empezando, a que está ya entrando en el camino espiritual. Cuando se entra en el camino espiritual, cada vez podemos ayudar menos. Pero eso no significa que no pueda ser importante. Te explico, uh, el que expliques la carta natal o el tema numerológico a alguien que está en el camino espiritual hace tiempo, por ejemplo, hace ya un, un tiempo, en el espiritual, insisto en eso, en el cual ya no piensas en ti, sino en ayudar a la humanidad, ya te das cuenta de que te expliquen a ti cómo eres, no te importa, no te interesa realmente. Y además, ya conoces muchas cosas de ti a lo largo del crecimiento personal, en ese camino que normalmente lleva varias vidas. Has aprendido a buscarte, a conocerte, abofetadas a veces por las experiencias de la vida, porque te has encontrado con algún astrólogo, con algún numerólogo, por montones de cosas. Has hecho cientos de cursos normalmente en algún, en algún momento. Entonces ya te conoces bastante y que te expliquen tu vida, pues vale, muy bien, cómo eres me refiero. A lo mejor te dicen algo, ay, es verdad, eso tienes razón, pero no me había fijado. Vale, ya le has ayudado. Y dices, es que solo le dado, solo ha servido para eso. Ya sería suficiente. Pero normalmente, más que nada, es como refuerzo. A mí me pasa mucho con lo de los con el nodo norte. Cuando alguien está ya en ese camino y le explico el nodo norte y nunca se lo habían explicado, casi siempre te das cuenta de que es alguien que ya lo está haciendo, pero siempre, hasta que alguien no nos lo dice desde fuera. Nos queda la duda, ¿está haciéndolo bien? Eso supongo que a todos os pasa, pensar, pues no esté si lo estoy haciendo bien, si estoy siguiendo el camino de mi alma o no, porque mentalmente no lo podemos saber. Tiene que ser por intuición, y la intuición ya sabéis que podemos tener dudas sobre ella, lógicamente. Entonces que venga alguien que no te conoce de nada y te diga, yo qué sé, alguien tú estás ya uh, yo qué sé montando empresas emprendedora, entre comillas, aunque sea espiritual, da igual, eh, montando empresas, y alguien te dice, un astrólogo, te dice, es que tú tienes el Nodo Norte en la Casa 10, tú vienes a ser emprendedora, ser freelance, y es que tú ves como la cara se le ilumina a esa persona, porque le estás confirmando que está en el buen camino, en el camino correcto de su alma, bueno, bueno para todo, para cada uno será diferente, pero para ella es su camino correcto. Esto para mí es impagable porque la sensación de quitarte las dudas, de decir, vale, estoy bien, te da mucha fuerza para seguir adelante. Y ahí puedes ayudar. Fíjate que ya no es en tanta cantidad de cosas, pero sí bastante profundas e interesantes. Y cuanto más arriba en el crecimiento espiritual, menos podrás ayudar, ¿vale? Pero también menos te van a venir a preguntar, ¿vale? Las personas que vienen a ti. Y eso también lo digo para todos, las personas que se acercan a ti son las personas a las que tú les puedes ayudar. Su alma te las acerca, su alma hace que casualmente te encuentren, que alguien les diga, mira, esta persona te puede ayudar, que te la envíen, da igual, que te la encuentres por la calle. Nunca es casualidad, vienen las que tú puedes ayudar. Siempre que pongas mínimo de filtro. Por eso he dicho, si tú eres de las que, que vengan clientes que me van a dar dinero, pues van a venir esos que te van a pedir el futuro. Eso está claro. Pero si tú eres de alguien que mínimamente sigues una vida, vida coherente y tu intención es ayudar de verdad al crecimiento personal y espiritual, va a venir, tardar, no tardará mucho y empezarán a venir personas que necesitan lo que tú les puedes dar. Por lo tanto, da lo mejor de ti y ya está. Y seguro les ayudas. Seguro. Algo cogerán ellos de lo que tú les has dado que les ayudará a tirar adelante, a mejorar algo, etc. Confía en ti. Eso es un 11-2 en numerología, ¿vale? Es el primero de los más números maestros. ¿Te ha quedado suficientemente claro? ¿Ha servido? Sí, eso sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues si os parece, terminamos por hoy. Vamos, por terminada esta charla, gracias por haber estado aquí, por haberme aportado esas preguntas en las cuales así yo puedo explayarme y pasármelo bien explicándola. <ríe> Espero que os hayan sido útiles y empezad a apuntaros las siguientes para el próximo mes, que me parece que habrá algún cambio de días porque como en mes de diciembre hay festivos por ahí en medio, ya os aviso de que la meditación del signo, este mes, en de noviembre, vamos a hacer el 27, el cuarto domingo, como siempre. El próximo mes, el cuarto domingo, es Navidad, por lo tanto, el día 25. No vamos a hacerla. Vamos a hacerlo la semana antes, el día 18. Entonces, no sé exactamente cómo quedan los meses, a lo mejor, los, los domingos. Entonces, esta charla a lo mejor se cambia, no lo sé. Ya lo veremos. Gracias, Gracias. a todas y nos vemos. Hasta la bueno. próxima.